Bendiciones, Pastor David, hermanos Manmint. Quiero compartir este testimonio. Eh, hace eh, unos días atrás, eh, yo había salido en el carro durante unos 40 minutos y paré y me estacioné por, para eh, recibir una llamada de Pastor David. Y después de que conversamos, al final, eh, recibí la oración de Pastor David. Eh, sin embargo, cuando... Entonces, David estaba orando, el switch del carro que yo había dejado abierto, empezó a titilar, es decir, el carro se quedaba sin energía enseguida cada segundo y se volvía y las agujas del tablero empezaron a, se apagaban y se subían y volvían a bajar y volvían a subir y bueno, al terminar eh, la oración y yo me despedía de Pastor David, yo intenté darle arranque al carro y la batería estaba completamente agotada, de tal manera que eh, para subir los vídeos tuve que ayudar eh, con la mano porque no tenía casi eh, fuerza, digamos, la, la batería. Pero Pastor David, yo le conté a Pastor David, Pastor, me quedé sin batería. Entonces Pastor David me dijo, oh, ponga la mano en el timón y eh, vamos a orar. Eh, Pastor David oró y me dijo, bueno, eh, después de que el carro prenda, entonces hay que revisar, cambiar la, la batería. Bueno, hermano, pues yo intenté, yo terminamos la llamada y yo intenté nuevamente encender el carro y la batería realmente no se había cargado. Yo dije, tal vez hay que esperar un rato más. Eh, entonces, esperé un rato, volví nuevamente a intentar y el carro no prendía. Eh, si abría el switch, digamos, también hacía así como un poquito relámpago. Y los vidrios, digamos, solo subían un poquito con, con, con el elevavidrios. Es decir, la carga de la batería estaba prácticamente en cero. Los que conducen vehículos saben de qué estoy hablando. Y saben que cuando eso sucede, realmente es porque la batería, digamos, ya eh, digamos, expiró. Pero yo pensaba, creo que hay que esperar otro poco más. Entonces, yo con mi pañuelo también oraba sobre la batería. Así, varias veces hice oración. Hasta que ya había pasado suficiente tiempo y pensé, bueno, debo salir. Así que tuve que llamar al técnico y mientras lo esperaba, intenté varias veces lo mismo, pero no, no sucedía. Entonces el técnico llegó, cargó durante unos cinco minutos la batería y me dijo arranque porque la idea es que pueda llegar hasta su casa eh, o al taller, eh, y pueda, eh, digamos, reparar la batería, pero el taller está muy lejos y además a esa hora ya no estaba abierto, así que tenía que regresarme a la casa y él me dijo que me escoltaba por si me quedaba, se me apagaba el carro para poderme dar nuevamente energía. Finalmente me escoltó hasta la casa y listo, yo guardé el carro y esperé, lo dejé dos días quieto, eh, los hermanos saben que cuando las baterías se dañan, la poquita carga que puedan recibir en dos días se desvanece completamente. O sea, de ninguna manera, incluso inmediatamente puede eh, el carro de arranque. Así que eh, yo tenía alguna preocupación, pero bueno, yo prendí el carro y de repente el carro prendió muy bien. Y yo dije, uh, wow, le quedó carga. Bueno, eso hace más de 15 días, hermanos. Esa batería está trabajando súper bien, completamente cargada. No le hicimos absolutamente nada. Y esto es para glorificar a Dios quien tiene eh, poder sobre todas las cosas y tiene todo el poder. Eh, al recibir la oración de nuestro pastor principal, eh, no solamente para nosotros, sino también para los animales, las plantas y para todas las que el hombre mismo ha creado o que existen en la tierra, Dios es todopoderoso y ese poder, digamos, a través de nuestro pastor principal lo recibimos a través de la oración compañuelo ungido. Quiero darle gracias, pastor David, y a nuestro pastor principal, a nuestro buen Padre Dios, que nos ama y nos permite experimentar este esta gracia tan grande. Dios le bendiga, hermanos.